Llegaste tú a mí cuando menos lo esperaba Cambiaste tú mi todo como lo deseaba Me diste esa parte que lo llaman amor Cambiaste aquella vida llena de dolor Nunca pensé alguien así encontraría Que los días grises lo llenara de alegría Que siempre me apoyaría y continuaría Si de algún modo me caía Pensando en ti, en esta soledad Cuando no estás en mí Y si te me ausenta, recorre ese llanto De mala gana pienso, que tal si me mato Pero prometimos, junto hasta el final Cumpliremos juntos, la promesa formal Porque te amo, aunque cueste demostrar Que perderte sería, una guerra mundial Pero te tengo, y valoro los momentos Valoro que lleva, todos tus sentimientos Que demuestran que fácil es vivir fácil de saber por quién sonreír y si está? las horas que pasaré contigo, pausaré los momentos que juntos lo vivimos, te daré el cariño que tanto necesites, seré tu Superman y tu kryptonita, eres debilidad que tienda mi corazón, eres necesidad de mi uso de razón, eres la que quiero y nada me hace falta, eres ese anhelo que quiero junto a mí, personas como tú ya no existen en el mundo, Estoy Afortunado con tan solo conocerte Se siente tan profundo Este grato amor moriré Aquel día que llegue a perderte ¿Y si estás Primeramente, quiero decirte que te amo demasiado. Que eres una persona importante para mí. Y siempre estaré contigo, en las buenas y en las malas. Motivante. Ya tú sabes quién soy yo. Hoy yo no nuevamente. Un chaván El fantasma me produce doble